Aquí leemos acerca de la verdadera circuncisión. No tenga su autor, Jehová, tu Dios. Solo Él puede tratar eficazmente con nuestro corazón y quitar su carnalidad y su corrupción. Hacernos amar a Dios con todo nuestro corazón y alma es un milagro de gracia que solo el Espíritu Santo puede obrar. Hemos mirado mirar únicamente al Señor para esto y no estar satisfecho nunca con nada que no sea eso. Noten donde es obrada esta circuncisión. No es de la carne, sino del Espíritu. Es la señal esencial del pacto de la gracia. El amor a Dios es la marca indeleble de la simiente elegida. Por este sello secreto, la elección de gracia es certificada para el creyente. Debemos cuidar de no confiar en ningún rito externo, sino que seamos sellados con, en el corazón por la operación del Espíritu Santo. Noten cuál es el resultado. A fin de que vivas. La intención de la carne es muerte. Venciendo la carne encontramos vida y paz. Si andamos en las cosas del espíritu, viviremos. Oh, Jehová nuestro Dios, completa tu obra de gracia en nuestra naturaleza interna para que en el sentido más pleno y más elevado vivamos para Dios. Dios les bendiga.